Mi nombre es Lola Huecas y voy a ser tu profesora de Didáctica de la Lengua y Literatura Española 1, asignatura que pertenece al Grado de Educación Infantil. En este momento te doy la bienvenida a esta asignatura tan especial para la formación de un maestro en Educación Infantil. Espero que te suponga un antes y un después en la forma de trabajar la lengua en las aulas de infantil. Sentaré las bases para que te conviertas en un excelente maestro de Lengua y Literatura. Juntos iremos abordando los contenidos propuestos en la guía docente y en la guía de estudio que puedes consultar en el aula virtual. Con respecto a la metodología nos serviremos de 1. Clases teóricas por videoconferencia, sustentadas sobre los apuntes que yo iré subiendo al aula virtual. Para cada tema se abrirá un foro de dudas en el que tendrás, tendrán también cabida los comentarios sobre alguna de las lecturas recomendadas. En segundo lugar, Prácticas, al menos dos ejercicios prácticos orales online, uno individual y otro grupal. Tres, te, tutorías académicas, yo te brindaré espacios y tiempos para que podamos charlar, aclarar, volver a explicar cualquier duda que te surja a lo largo del curso. Cuatro, lecturas individuales que deberás realizar y comentar en los foros. Con respecto a los contenidos, el temario consta de cinco. El primero, adquisición del lenguaje infantil, fundamentos psicobiológicos. El segundo, el desarrollo de los niveles fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico del lenguaje en la etapa de infantil. En tercer lugar, didáctica de la lengua oral en educación infantil, sus estrategias, las actividades, materiales y las situaciones especiales y la evaluación del proceso. En cuarto lugar, el aprendizaje del código escrito, psicología de la lectura y la escritura y didáctica de la lectoescritura. En quinto lugar, la literatura infantil y su didáctica. Se trata de una materia de carácter instrumental para un maestro de educación infantil, además de ser la lengua vehicular en la que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de nuestros niños. Con ella podrás adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para poder enseñar lengua castellana y literatura en esta tu etapa educativa. Además de mejorar la competencia comunicativa, el objetivo principal de esta asignatura será la consolidación de conocimientos, estrategias y habilidades necesarias para la comprensión y expresión, sin olvidarte del aprendizaje de la lengua y literatura. Habrá una evaluación continua ya que realizaremos actividades prácticas que corresponderán al 40% de la nota final de la asignatura y el 60% restante hace referencia a la evaluación final. Este será un examen de carácter presencial que llevaremos a cabo en la hora y aula que nos asigne el rectorado. Al menos se tendrá que llegar a un 5 para poder hacer media. Contarás, por supuesto, también con una convocatoria extraordinaria, también presencial, en la hora y aula que nos asignen. En esta convocatoria las prácticas también serán reevaluables. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de las siguientes herramientas, aula virtual, videoconferencias, chat del Teams o bien de los foros que vayamos abriendo a lo largo del temario. Por supuesto, también tienes mi correo institucional. Espero que la asignatura cumpla con tus expectativas y, nada, muchas gracias por tu interés y por tu atención.